Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz jueves para todos. Hoy es primer jueves, día gracias a Dios por el don del sacerdocio nuestros hermanos curitas. Lo invito para que hoy encomienden su oración, su plegaria, su párroco, su sacerdote confesor, a su amigo. Vamos a darle gracias a Dios por el don del sacerdocio. Alabado seas mi Señor, glorificado seas Señor, por el regalo tan grande del sacerdote, del sacerdocio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para pedirle algo. Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Desde dentro el otro le responde, no me molestes, la puerta esté cerrada. Mis hijos y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme para darte. Pero si el otro sigue insistiendo, yo les digo que si no se levanta, por ser amigo suyo, al menos por la inoportunidad, se va a levantar. Pues así que les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque ¿qué pie recibe? quien busca, allí, Y al que llama se le abre. ¿Qué padre de ustedes, cuando el hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pez, le va a dar una serpiente? O si le pido un huevo, le dar un escorpión. Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, nos sorprende la palabra hoy. Ayer la palabra nos dejaba ver, nos enseñaba a Jesús a orar con el Padre Nuestro, con esas palabras sencillas. Y hoy el Señor nos insiste en ser perseverantes, perseverantes en la oración. A veces sacamos la maleta muy fácil, desistimos muy fácil, nos rendimos muy fácil, no. Dice es la palabra en otro lugar: el que persevere hasta el final se salva. Hay que orar con insistencia. El mundo de hoy, las diversas luchas, hoy nos claman, nos piden, nos explican que seamos insistentes. No podemos rendirnos, queridos hermanos. Hay que luchar y luchar hasta el final. Que el Señor nos encuentre en el frente de batalla, en primera línea, ah, insistiendo, perseverando. Y hay motivos suficientes para orar, para perseverar. Sea el Señor la bendición para todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.